De repente, después de verano, nosotros les adelantamos. Entonces, eh, la, la, la, la situación era evidente. Justit no podía permitirse perder la posición. Éramos, eh, era el tercer del mundo, pero para Justit era el segundo, el tercero del total. Imagínate el drama. La siguiente eh, llamada con los analistas. Oye, que es que ya no somos los líderes en nuestro tercer mercado. Eh, éramos, de hecho, el tercer mercado. Estaba Canadá, yo creo, y Brasil y España era el tercero pues eso dice, oye, toda la hipótesis es aquí, esto es, un, esto es un negocio muy rentable, cuando eres el líder de repente ya no somos el líder en el tercer mercado entonces, ellos tienen mucho interés en comprarnos y eran el comprador natural porque hubieran quedado, se hubieran quedado con un monopolio en España ¿no? pero por otro lado tienes a los alemanes, etcétera entonces, se genera una un, un, mucha tensión competitiva por comprar al líder de, de esa geografía entonces, eh, aquí la cuestión es oye a los inversores que han entrado a valoraciones reseed, si, seed si, súper bajas Evidentemente, los, lo, eh, la, la supera, la, las ofertas que nos estaban haciendo eran extremadamente atractivas. En ese caso, vender era casi, diría, casi más una obligación. Bienvenida, bienvenido, yo soy Corti y esta semana tenemos con nosotros a José del Barrio, uno de los grandes casos de éxito de emprendimiento en nuestro país tras vender la nevera roja y fundar y liderar Samaipata, uno de los grandes fondos de Venture Capital que gestiona ya y nos lo confirmará más de 150 millones de euros, que es una pasada. Bienvenido, José. Muchas gracias, un placer estar hoy aquí con todos con vosotros. Vamos a aprender mucho, te las sabes todas porque has hecho muchas cosas eh, y me, me acompaña aquí un poco a los mandos Lucas, que es el responsable de, de Ventas B2B de nuestra escuela eh, Hackers School y culpable de que tengamos aquí a José, porque dijo, tenemos que traer a José, ¿verdad Lucas? Totalmente, José es un, vamos, un caso excepcional de emprendimiento español y es un gusto tenerte aquí con nosotros. Ya te digo, ya te digo. Oye, José, para, para empezar, queremos indagar un poco en, tu, en tus orígenes, porque hay una cosa que vemos en, en tu currículum que yo creo que es interesante, que es que empezaste, antes de meterte en emprendimiento, mundo consultoría, ¿no? En Accenture, Pricewaterhouse y demás, eh, llevando estrategia. Y quería preguntarte, porque es como que en el mundo startupero eh, somos bastante de anti este tipo de compañías, pero luego... Yo, aquí que hemos entrevistado a mucha gente, y mucha gente que habéis tenido esa experiencia ¿no? de pasar por, por gran consultora y luego habéis tenido mucho éxito emprendiendo. digo a, a, Algo parece que hay. Eh, ¿Cómo fue para ti esta experiencia que te ha aportado luego como emprendedor el haber pasado ¿no? por, por estas grandes? Sí, pues eh, la verdad es que sí que hay bastante, bastantes emprendedores que, que venimos del mundo de la, de la consultoría estratégica o bueno, de la consultoría, de banca etcétera. Y, y yo no era ni siquiera consciente de, de cómo de frecuente era. El otro día lo hablaba con, también con un compañero del equipo, eh, que en, eh, de, de hecho de Price, conozco bastantes emprendedores que, que vienen de allí, de la parte de estrategia, de, de la parte de estrategia. Eh, y luego hay una, hay una mafia, una pequeña mafia también en, en, en BCG, que hay un montón de gente, eh, conocidos eh, de allí, de muy conocidos, emprendedores, que también viene de eso. Yo creo que sí que hay una serie de, de skills o, pues sí, capacidades que te da el mundo de la, de la consultoría de este tipo de empresas que son que son muy útiles, ¿no? Ahora, al principio yo, de hecho, a mí me parece una experiencia interesante para estar unos años. Eh, dicen que a partir de unos años, de hecho, empieza a restar más que a sumar. Pero te, empezar la, la carrera profesional ahí, a mí, a mí me parece que está bien. Entonces, eh, más, yendo a, a nivel más concreto, eh, lo que yo me lleve de ahí, pues te diría dos o tres cosas. ¿no? En primer lugar, la parte más de capacidad de análisis, entendimiento de los negocios, más financiero, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es, es muy interesante. Tengo un pequeño barniz sobre cómo funciona todo ese mundo. Eh, luego, por otro lado, tienes la posibilidad de trabajar con gente que normalmente son gente bastante brillante, de las cuales aprendes otro tipo de, de capacidades más generales. Y en mi caso concreto, y le pasa a mucha gente, también pueden conocer a la, la oportunidad. Eh, de emprendimiento o bien porque conoces ahí a, a su cofundador o bien porque eh, te pasas unos meses, años trabajando en una industria concreta con un modelo de negocio, no sé, de modelo de negocio y dices, oye, aquí hay una oportunidad eh, y decides emprender. Y se fue, de hecho, mi caso. Yo haciendo un proyecto, estaba haciendo en Price un proyecto de, relacionado con la comida a domicilio. Había una empresa de comida a domicilio que, que quería salir a bolsa en aquel momento. Y a mí justo me tocó, como parte del equipo de Price, llevar eh, la, la parte del canal online de esa empresa. Y entonces, pues, construir el plan, entenderlo, etcétera. ¿no? Y, y lo que yo vi ahí es que justamente el canal online de la comunidad de domicilio estaba explotando. Y fruto del análisis, mi conclusión fue, mmm, esta empresa que estaba, para la cual estábamos trabajando, era la líder de ese sector en aquel momento. Eh, y en aquel momento había una penetración online muy baja, en el momento en el que toda la demanda se moviera online, lo más normal es que el líder fuera un agregador y no una marca. Esa fue mi tesis. Eh, y entonces, de hecho, esto lo, lo presenté como idea dentro de la, del cliente con el que estábamos trabajando y a ellos, de alguna manera, era como un poco locura el, el construir esto. Y, y, y, y lo que dije es, bueno, pues, creo que tiene todo sentido, vamos a montarlo. Y de ahí fue que se lo propuse, de hecho, a mi compañero de Emprise, Íñigo, eh, que, que no estaba en el proyecto, pero éramos muy amigos, era mi mejor amigo de allí, y le digo, Íñigo, creo que esto tiene todo el sentido del mundo, vamos a lanzarlo. Y Íñigo, que es un tío pues muy, muy atrevido, muy lanzado, eh, dijo que sí y, y ahí empezó la novela roja. Y la verdad que es citazo, ¿no? Tuvisteis visión y capacidad de ejecución eh, brutal. De la nevera roja, se, bueno, hay, hay, hay muchísima info, ¿no? Pero eh, quería preguntarte porque eh, yo era inversor en Sindelantal, entonces conocía de inversor, yo creo el que menos pasta puso seguro, pero claro, eh, de repente salís y, y, y había una cierta tensión. Y curiosamente, cuando ya se vendió Sindelantal a, a Justit, que... Podría haber sido un momento donde dices, joder, pues eh, a lo mejor ya pues, cogía más fuerza y, y podría haber sido más difícil competir, pero yo tengo la sensación que, que en ese momento empezasteis a crecer todavía más. ¿Cómo vivisteis vosotros ¿no? en el momento en el que o sea, eh, vuestros competidores, ¿no? uno compra a otro eh, y puede parecer que te quedas en una posición como de más desventaja? ¿Cómo fuisteis capaces, cómo lo sentisteis y cómo viste la oportunidad para poder crecer más? Uh -huh. Pues es de decir que nosotros a priori nos, nos, nos, nos dio bastante, bastante vamos a decir, casi miedo o el, la noticia de la adquisición en un, en un primer momento. De decir, ostras, eh, pues un poco la, la lectura más intuitiva es, ahora van a ser mucho más grandes, no tenemos habrá que hacer, etc. ¿no? Eso en un primer instante. Pero luego hablando con gente de nuestro entorno, con, con más experiencia, en aquel momento de hecho nosotros teníamos bastante poca experiencia, de hecho... Eh, y de hecho en concreto con un inversor uno que fue inversor nuestro a posteriori que fue Nicolás Luca de Tena, me acuerdo que él dijo, qué va, qué va, esto al contrario esto es una oportunidad magnífica, ¿no? y de hecho poco después él fue el primer inversor institucional aunque es más family office pero en lo más cercano que tuvimos a un gran inversor institucional, vamos a decir eh, invierte un poco después no como consecuencia de esto, en cierta medida animado por esto, entonces luego a posteriori Sí que claramente nos benefició y, y ahora yo lo veo claro, ¿no? ¿Por qué? Pues diferentes razones, ¿no? Por un, por un lado, el equipo de Justit español se despista muchísimo haciendo una adquisición de una empresa muy, muy pequeñita. Eh, fue una adquisición de dos millones de euros aproximadamente de valor a empresa. Te puedes imaginar el, el nivel de la, de la compañía. Entonces, el nivel de despiste para adquirir una empresa de ese tipo pues no, merece, no probablemente no merecía la pena eso por un lado. Entonces, eso de alguna manera destruyó, destruyó valor desde mi punto de vista. ¿no? Y por otro lado, también bajan la guardia con esa sensación de, bueno, éramos los primeros, nos compramos al segundo, ya nadie tiene nada que hacer aquí. ¿no? Eso es un, en segundo lugar. Y luego incluso hay una tercera razón que casi es la, te diría a lo mejor incluso la más importante, que es que dejan la segunda posición libre. Porque... Tú puedes adquirir al segundo y mantener la marca, entonces ocupas primera y segunda marca, que es lo que estaba haciendo el giro durante todos los años, cuando adquirió un montón de marcas en Latinoamérica, en, en, en, en este, el sudeste asiático, etc. Y entonces ocupas dos posiciones, desde el punto de vista de marketing, tienes un poquito menos eficiente, pero al menos eres mucho más defendible. Si lo que haces es adquirir al segundo pero matas la marca, automáticamente dejas a la segunda posición libre y los TTRs etcétera en, en la parte de marketing online, eh, se distribuyen más hacia el segundo. ¿no? Entonces, eso nos dio bastante, bastante oxígeno. Eso combinado con que eh, esta inversión que os comentaba, lo, de, alguna, de alguna manera, lo, lo leyó en positivo e invirtió en nosotros, pues fue, fue el, el tándem perfecto. Eh, y han agregado pues eh, fue muy buena noticia para nosotros Bueno, es, desde luego supisteis transformar ¿no? este, este riesgo en una, en una gran oportunidad y un poco ligado a esto también te quería preguntar porque eh, a Rola hace poco en un podcast, en, eh, creo que fue en Capital de John Tubao, eh, dijo que cuando fuisteis a pedirle e inversión que la vía sin inversión en sin delantal pues dijo que él pensó como que ya no habría mercado Dijo, oye aquí estoy, esto, ya, esto ya está todo, todo hecho y bueno, y sin embargo, evidentemente el vertical eh, no es que no haya para de crecer, sino que crece órdenes de magnitud. ¿Cuáles tú tu, también tus pensamientos sobre esto? ¿no? Sobre, sobre, sobre la importancia de lo, lo, todo lo que pueden crecer los mercados, eh, estas apuestas, ¿no? que a lo mejor invertimos en, en momentos demasiado prematuros y los mercados son muchísimo más grandes de los que nos podíamos haber imaginado. Sí, sobre la evolución de mercado, te respondo si quieres en segundo lugar. Te cuento la anécdota. De hecho, tuvimos un pequeño roce con, con Iñaki, que ahora somos buenos amigos y yo le respeto mucho, porque realmente lo que, no fuimos realmente a, a, a, a pedirles financiación, pedir financiación, porque sabíamos que era inversor y eso generalmente nadie lo hace. Lo que hicimos fue ir a un foro de Business Angels en el que estaban él y de hecho había algún otro inversor también, que, que, pero eh, no estaba en esa reunión, ¿no? Y Iñaki fue muy crítico con nosotros y, y la verdad es que Niño y yo, mi socio y yo, nos enfadamos un montón porque, oye, eso no se puede hacer si estás invertido en la competencia, evidentemente vas a estar, eh, no vas a, estar, vas a estar sesgado, ¿no? No puedes, no puedes hacer eso y vas a sesgar a la audiencia. Y, y esa anécdota, de hecho, se quedó hasta cuatro años después cuando vendimos y tuvimos una conversación y bueno, no Iñaki nos pidió disculpas y tal. Pero, pero bueno, tiene, tiene, gracia, eh, tiene gracia la cosa. ¿no? Eh, éramos archienemigos de alguna manera, ¿no? Estábamos compitiendo en aquel momento, sin andar, no se haya vendido. Entonces, claro, eh, era nuestro, eh, nuestro eh, archienemigo, ¿eh? En, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? en el sentido deportivo de la palabra. Pero bueno, anécdotas aparte, el, el sector ha cambiado, ha, cambiado, eh, ha cambiado muchísimo. Efectivamente, nadie o había muy, muy poquita gente que pensaba que podía crecer eh, tanto la, la categoría comida a domicilio y la parte online de la comida a domicilio, ¿no? Ambas hipótesis la gente no se las terminaba de creer. Nosotros, cuando, un poco para entender de dónde veníamos, el, la idea de tener una aplicación en el móvil en el 2010 en el que pudieras pedir la comida de forma sencilla, sonaba futurista. Y recuerdo que cuando lo contábamos, nos pensábamos que éramos casi Steve Jobs contando la idea, ¿no? ahora la, lo, lo piensas como una cosa pues, obvia y tonta, ¿no? Entonces, eh, el hecho de, de que la gente pensara que eso se iba a hacer online no era evidente y, sobre todo, que la, el propio eh, mercado de la comida a domicilio fuera a crecer como ha crecido, eh, pues es eh, estaba fuera de cualquier, eh, digamos, consenso, ¿no? Entonces, eh, y los órdenes de Mike en eran, eran salvajes, estamos hablando de, de cientos de... O sea, en, en aquel momento se estaban haciendo mm, en torno de, probablemente, 100 millones aproximadamente al año online en, en, um, en España y ahora estamos hablando de miles de millones de comida a online. Entonces, efectivamente, estas son las buenas inversiones. Bueno, de, luego tienes la parte de unit economics, business model y tal, pero las buenas inversiones son aquellas en las que, en las que no hay consenso si hay consenso, Porque si hay consenso, eso se refleja en el precio, hay mucha competencia y, y no se genera valor, ¿no? Entonces, en aquel momento, pues, tuvimos las, bueno, la convicción de que iba a haber un crecimiento muy fuerte en ese, en ese canal, en, en, en todo el mundo y en concreto en España, que era más difícil de ver por, las cultu por la cultura de aquí, de, de dieta, etcétera, y, y pudimos surfear esa ola tan gigantesca, ¿no? y nosotros nos quedamos al, al, en los inicios, que esa es otra, otra historia. Cuando nosotros nos compran en 2015, todo el mundo dice pero que se han vuelto locos y aquí esto es imposible. Y luego, pues, el negocio online, probablemente de comida domicilio en España, a día de hoy, total, vale miles de millones. Lo que es valoración empresa. Nosotros nos compraron por, por menos de 100, ¿no? algo menos de 100. Entonces, ha cambiado efectivamente los últimos años, ha explotado. Y, y ahí es donde se, bueno, al final esas son las buenas inversiones, donde, donde no es obvio, ¿no? Y es que es una locura esto. Y justamente quería preguntarte en relación a esto, ¿no? Tú vendes la nevera roja y este mercado explota a unos niveles que abruman, ¿no? Eh, ¿Tú crees que si hubieseis continuado podríais haber sido el globo de nuestra época, no? Bueno, a ver, yo, yo a eh, Globo y, y Oscar y lo que ha hecho todo el equipo le tengo un, un muchísimo respeto y, y no, no diría, no, o sea, es difícil de, de, de, de responder a eso. ¿no? Efectivamente, si hubiéramos tenido la financiación y hubiéramos gestionado bien la nevera roja, sin lugar a dudas, ahora valdría solo el negocio español más de mil millones. Eso no me cabe ninguna duda. Nosotros tenemos una posición de liderazgo claro en 2015, antes de que apareciera Globo, Deliveroo, etcétera, etcétera. Pero hay muchas, eh, eh, if, if, if, es, tienes que tener la financiación adecuada, gestionar correctamente el negocio, etcétera, etcétera. Pero si esas dos cuestiones se hubieran dado, sin lugar a dudas. Nosotros teníamos, de, nu de nuevo, una posición de liderazgo clara, por encima, incluso, de cité en aquel momento, que ahora, por cierto, no existe. Si, se, si seguimos invirtiendo en construir una marca, eh, bueno, en España y en otros países, eh, y lo gestionamos adecuadamente y es capaz de mantener el capital unido, etcétera, etcétera, lo que pasa es que eso son muchas suposiciones. En, en aquel momento no había financiación, luego mantener un captebol eh, más o menos unido, alineado, de governance, etcétera, no es nada evidente. Entonces, es, es mucho teorizar, ¿no? Pero, pero la oportunidad desde luego estaba ahí. Otra cosa es que hubiéramos sido capaces de aprovecharla o no. Eh, y el valor estratégico, que es lo que se ponía en duda, muchas veces, de la marca, de tener una marca líder en la 12, 13 economía del mundo, tenía un valor enorme. Eh, y cuando, incluso cuando nos compran, había un consenso que eso, pero se han vuelto locos, esto no tiene sentido. Y todo lo, todo lo contrario, eh, una, una tener una posición de liderazgo en un mercado tan gigantesco y creciendo a tanta velocidad, pues, tiene un valor enorme, ¿no? Vale, y una pregunta. ¿eh, ¿Vosotros salisteis de la nevera roja del tirón o hicisteis un secundario y es que estéis unos años? Porque no lo sé. Uh -huh. Salimos, salimos del, del cap table en el, en el, cuando se ejecutó la transacción y luego eh, Íñigo salió a, a, bueno, a semanas y, y yo me quedé tres o cuatro meses en la transición. Eh, ayude, tratando de ayudar con la integración eh, de bueno, en, el, en, el, en el grupo, ¿no? Tratando de. Sí. Qué bueno. Entonces, también para poder hacer tan poquito tiempo ahí, entiendo que el, que de claro, construir un management ya potente ¿no? que fuera capaz de, de luego liderar esa transición, ¿no? Porque claro, tres, tres, cuatro meses para una transición es, es poco tiempo. Totalmente. No, no, y de hecho no es lo ideal. Esto fue una, una decisión más bien de de la empresa que, que nos adquirió, o sea, nosotros tuvimos eh, cinco diferentes ofertas eh, y al final eh, la empresa que nos adquirió probablemente no era el comprador natural, ni de lejos eh, y bueno, la, la integración la, no la hicieron nada bien, de hecho la hicieron más bien mal <ríe> pero eso al final es la decisión del, del comprador como lo quiere hacer eh, al final tú como como fundador, pues, tratar de ayudar, pero es su empresa y ellos han pagado por ella y al final hay que hacer lo que ellos digan, ¿no? Bueno. Eh, por lo que dices, tuviste esas cinco ofertas. Vosotros es pues, un momento donde decidís vender, entiendo, ¿no? Y vais vais, vais al mercado a vender. ¿Por, por qué teníais claro que, que era buen momento? ¿Por qué queríais salir? ¿Os había algo? ¿Teníais miedo del, del mercado? Lo que has dicho tú antes, ¿no? Ahora visto, claro, con perspectiva. Eh, se, ve todo, se ve todo muy distinto. ¿Pero qué sentíais sí. en ese momento? Nosotros, en absoluto, queríamos vender. De hecho, nosotros, eh, en hace siete años, el, el, el conocimiento, vamos a decir, de popular, de cómo funciona una startup, el concepto de exit, de cómo funciona todo esto, eh, era muchísimo menor y nosotros, de hecho, todo esto nos pillaba casi de nuevas. Nosotros eh, habíamos construido la empresa en un momento en que las startups, el concepto de startups, como que no existía la en, la, en el vocabulario, eh, popular y, y pensabas en montar un negocio como lo montaban nuestros padres y nuestros abuelos eh, nuestros abuelos montar un negocio eh, carece mucho acabas eh, yo qué sé siendo casi una empresa familiar etcétera era más eso es cierto que en aquel momento empieza a eh, permear todo el conocimiento todo el, todo el conocimiento etcétera de, del mundo del venture capital startups etcétera en España y empiezas a entender la, cómo funcionan las dinámicas, cómo se, cómo se financian este tipo de compañías, eh, que se financian típicamente en Venture Capital, Venture Capital invierte para luego poder tener un éxito en un periodo de 7, 10 años. Todas estas dinámicas no las conocíamos. Entonces, nosotros, cuando nos por primera vez, nuestro competidor nos dice, oye, que nos compran, Nosotros, digo, y bueno, ni y de bromas, y es como nuestro bebé. Y de ¿Cómo vamos a venderlo? ¿no? Lo que ocurre es que en un periodo de seis meses eh, pasamos de... Nuestro competidor queriéndonos, oye, que igual nos interesaría compraros, etcétera, a eh, tener a cinco eh, compañías queriendo comprarnos. ¿Por qué? Pues por lo que comentaba antes, ¿no? En, en verano 2014 hay dos empresas de eh, líderes mundiales de comida homicidio que salen a bolsa el mismo día. Eh, en junio 2014 eh, salen dos, una en Estados Unidos y otra aquí en Londres que se llama Justin. Y empiezan a cotizar a más de mil millones de valoración, que en aquel momento era una barbaridad, y tenían negocios muy sólidos eh, de a nivel de rentabilidad eh, en, en aquellos mercados en los que eran líderes. ¿no? Entonces, eso atrae muchísimo capital y hay otras empresas de Alemania, eh, sobre todo, bueno, otro dos o tres, otras dos o tres empresas que dicen nosotros también vamos a salir a bolsa en los próximos 12 meses. Entonces, si tienes dos empresas que han, que han de salida a bolsa y están contando que tienen una, una historia de crecimiento, que levantan un montón de capital como consecuencia de la salida a bolsa, lo que tienen que contar a sus inversores es, vamos a ser líderes en X geografías, vamos a crecer un montón y tu, la acción va a crecer súper rápido, etcétera, etcétera. Entonces, esto provoca que haya un movimiento a nivel global de adquisiciones para poder soportar estas por un lado, aquellas que han salido a bolsa, poder soportar su, su historia de crecimiento. Y por otro lado, las que querían salir a bolsa, poder contar una historia más bonita a los inversores. Entonces, se produce una carrera a cinco bandas, en las que tienes Delivery Hero, TakeAway.com en eh, en Alemania, TakeAway.com en Holanda, Justit en, en Reino Unido. Luego está la gente de, de Rocket Tinder, que también sale a bolsa ese verano, GrabHub en Estados Unidos, todos con esta misma mentalidad. Entonces, eh, era muy importante. Eh, por un lado, tener las banderitas en los diferentes países, pero casi más importante, de hecho es lo más importante de todo, asegurar que tú, era, que, que, que tú eras el líder en cada una de esas banderitas. Una segunda posición valía un 50%, la tercera posición era eh, no tenía ningún valor inútil desde el punto de vista de valoración compañía. ¿no? Entonces, esta, esta es el, el, la mentalidad que siguen todas estas empresas. y si dices, a ver, te listas los países del mundo, y dices, ¿dónde? Ah, hay uno que, que se llama España, que es el número 12 o 13, creciendo a toda velocidad. Pues aquí tenemos que ser líderes. Just Eat, de repente, después de verano, nosotros les adelantamos. Entonces, eh, la, la, la, la situación era evidente. Just Eat no podía permitirse perder la posición. éramos eh, eh, Era el 13 del mundo, pero para Just Eat era el segundo, el tercero del total. Imagínate el drama, la siguiente eh, llamada con los analistas...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 por comprar al líder de esa geografía entonces eh, aquí la cuestión es oye a los inversores que han entrado a valoraciones risi si súper bajas evidentemente los lo, eh, la, la super, la, las ofertas que nos estaban haciendo eran extremadamente atractivas en ese caso vender era casi sería casi más una obligación eh, eh, a salvo que tengas otra alternativa de eh, si eres capaz de levantar otros, en aquel momento teníamos que haber levantado 15 o 20 millones para poder continuar con la siguiente etapa de crecimiento, salvo que fuéramos capaces de levantar 15 o 20 millones, la alternativa evidente era, era vender. Además, no teníamos mucho, mucho runway, ¿no? Entonces, fue como muy eh, natural. Por supuesto, yo creo que fue una decisión adecuada, pero, pero no fue tanto, llevamos a vender la empresa, ¿no? Nosotros estábamos ejecutando, eh, decir, yo creo, muy, muy bien habíamos pasado al, al, al líder europeo en nuestro, en nuestro mercado eh, y eso pues, tenía un valor económico que fue el, el, el, el valor que en aquel momento nos hicieron. ¿no? Eh, que en aquel momento sonaba muchísimo. Ahora, si lo piensas, es un, un, un valor bastante eh, relativamente bajo. ¿no? sí total, total. Eh, sobre sobre esto, eh, con lo que has contado, José, además has dicho nombres eh, pues eso, Justin o sea, todos estos que has dicho en, en el fondo ahora ya no son los si no me equivoco, ¿no? los que, los que, los que lideran porque ha, ha cambiado mucho la película, entonces sí. lo que has dicho tú, el movimiento estuvo bien por porque todo lo que ha pasado desde ese momento hasta ahora, eh, ha cambiado mucho las reglas del juego, el vertical ha crecido, pero lo los ganadores han sido otros. Efectivamente no, lo que ocurrió fue justo en 2015 hay un, un, un evento muy relevante que es el nacimiento de las, de las eh, compañías de comida compañía a de domicilio DS, que llamo yo no sé si más gente lo llama así lo, lo he copiado o no pero bueno yo llamo segunda generación básicamente en la primera generación eran un modelo de, de marketplace transaccional eh, lo que llamamos en Zapata eh, low touch eh, es decir donde no eh, forma el, el marketplace no se ocupa de la, de la parte logística y, de, y de, eh, de la parte logística, sobre todo. Es decir, low touch es que lo tienes que tocar poco, en la transacción. Entonces, se ejecuta totalmente online. Es extremadamente escalable. Y eran negocios muy, muy rentables. Para que si os hagáis una idea, Just Eat en Londres, bueno, en Londres, en Reino Unido, tenía márgenes evita del 50% y una conversión a cash flow de, de más del 100%. Eran negocios extremadamente rentables. Y eso, llegó hasta donde llegó, que es hasta las empresas valiendo mil millones, dos mil millones, GrabHub Graph Hub, ¿Qué ocurre? Que para continuar con esa senda de crecimiento, eh, a ver, ocurre una cosa, se lanzan eh, un poco al calor de este tipo de, de, de negocios otro tipo de modelos, que son los de segunda, lo que llamo yo de segunda generación, en los que no solo agregas que igual para los que no lo conocen, nosotros en la nevera roja, este primer este, este, este modelo solo agregaba restaurantes que ya repartían a comida a domicilio, por lo tanto, los restaurantes se ocupaban del envío de comida a domicilio y eso hacía pues eso, que el modelo fuera muy rentable. ¿no? Esto, segu, este segundo modelo lo que dice es, oye, en lugar de dirigirme solo a los restaurantes que sirven comida a domicilio, voy a meter cualquier restaurante. Claro, cualquier restaurante que no tiene la parte de logística, hay que proveerle la logística. Y eso te mete en un modelo de negocio totalmente diferente. En el que el mercado potencial es muchísimo mayor, porque pasas en España, en España recuerdo que era, pasabas de 5, mil restaurantes, por ejemplo, a 100,000, más o menos, eh, todos los restaurantes. Pero si encima metes cosas que no son restaurantes, como puede ser la parte de grocery, etcétera, etcétera, pues, ya te vas a, a no sé cuántos, ¿no? Entonces, muchos más de mil Entonces, el mercado potencial es muchísimo más grande, el problema es que el modelo es muchísimo menos rentable y, desde el punto de vista operacional, muchísimo menos escalable. Nosotros estábamos en todas las localidades de España, había así por haber, en pueblecitos pequeñajos, metíamos tres restaurantes y ya estábamos ahí. Evidentemente, en el momento en el que tú provees la logística, ya no puedes hacer eso. El modelo es muchísimo menos escalable, eh, tiene una complejidad operacional enorme y los márgenes son muchísimo más complicados porque ya, de repente, tienes unos márgenes brutos que no tienen nada que ver con lo de antes, ¿no? Entonces, ese tipo de modelos nacen en 2015 y hay eh, básicamente los que se unen a esa tendencia muy rápido. Eh, no, bueno, no tan rápido. Eh, digo, los de la primera generación, algunos se unen a esta y otros directamente lo niegan. ¿no? Justit, por ejemplo, lo, lo, lo niega durante muchos años y pierde, y pierde completamente el tren porque dice, yo no me quiero meter en eso porque es un negocio peor. Y aquí la cuestión es ya, pero aunque sea un negocio peor, si va a haber otro que lo va a hacer y va a tener financiación para competir, pues se va a quedar con tu posición y va a perder, vas a perder la posición dominante y tu negocio deja de tener sentido. ¿no? Entonces, yo creo que, eh, bueno, es, es, eso fue lo que sucedió. Entonces, los, nuevo, la, los actores de, digamos, estos de nueva generación, de segunda generación, tipo, pues, los más conocidos en, en, en, en Europa podrían ser eh, Deliveroo, Globo en España, claramente, que de hecho nacen justo ahí en 2015, en Estados Unidos, DoorDash, Uber Eats, etcétera, etcétera. Eh, pues toman esas posiciones eh, dominantes Pero con modelos de negocio Que tienen una rentabilidad mucho Son unos indicadores de rentabilidad mucho más complicados ¿no? Y hay una excepción a nivel global Que es Delivery Hero Que es el único que consigue Que, eh, que es el que compra el globo, Que consiga eh, transformarse De modelo de primera generación a segunda generación Bueno, Just Eat ahora Por cierto, eh, se unió con Takeaway.com y, y de alguna manera están intentando también, pero les acostó mucho a los de primera generación asumir que aunque el modelo fuera peor, que no les quedaba otra para mantener el liderazgo ¿no? y, y, y es así un poco la, la razón por la que los, los jugadores cambian radicalmente. Nosotros de hecho fuimos los primeros en lanzar este modelo en España en 2014. Lo que hicimos fue lanzar una plataforma que se llamaba Urban Ninja, que daba servicio a la nevera roja y nuestra idea es que diera servicio también a otros, otros modelos. Eh, eso era, es poco habitual. Y de hecho, cuando nos compran, el comprador lo que hace es separar las dos plataformas, la de logística y la otra, Urban Ninja de la nevera roja, vende la nevera roja y Urban Ninja la, la, la implementa en todo el mundo. Guau. Wow. Me parece impresionante y sobre todo conocer la, la diferencia entre esas dos generaciones, ¿no? que claramente todos hemos vivido, pero que probablemente nunca nos han explicado por qué pasaba, porque no nos lo hemos preguntado. Yo quería volver un poco atrás y he visto que vosotros crecíais un por cinco year over year, que me parece una locura. Uh -huh. Y quiero preguntarte, tú saliendo de consultoría estratégica, que por muy intensa que sea, no es lo mismo que, que, que ese crecimiento, ¿no? ¿Cómo empieza un poco todo? ¿Cómo eh, son esos primeros pasos? Porque está claro que el mercado, o sea, tenía, tenía una demanda, ¿no? O sea, ahí la oportunidad está. Y entonces eso empuja mucho el crecimiento. ¿Pero qué es lo que hacéis vosotros para que eso se haga realidad, ¿no? Y que no lo hagan otros. ¿Y cómo evoluciona todo eso, no? Eh, eh, tan rápido y cómo te, te, te acostumbras a todo eso. Porque es, no es fácil. Uh -huh. Una, eh, bueno, hay muchas cosas. Podría estar hablando... Además, el, el tema me gusta. Eh, eh, podría estar hablando durante horas, ¿no? Por, eh, probablemente, si tuviera que decir dos o tres cosas. La primera es algo que, que he hecho ahora en mi etapa de inversor, estoy viendo bastante y es eh, la diferencia entre competir en un mercado con un equipo de fundadores local versus un equipo que es, vamos a decir, una filial o un equipo de una empresa eh, de otro país que viene a competir a España. Eh, generalmente, tu capacidad de adaptación al mercado y, de hecho, muchas veces el talento del, vamos a decir, del, del management, muchas veces puede ser eh, superior porque estás no estás comparando manzanas con manzanas. Estás comparando al, a, pues eso, al equipo local de una empresa de que han fundado en otro país con los fundadores de otra empresa en un mercado local entonces eso te da eh, eso es buenas y malas noticias las buenas noticias es que puedes ser muy exitoso en el mercado local y cuando vayas a expandir internacionalmente te, va, te vas a encontrar tú con ese problema eso es muy habitual es decir estás jugando en casa bueno como en el fútbol no jugar en casa versus jugar fuera de casa ¿no? entonces nosotros claramente eso juega a nuestro favor nosotros eh, tanto a nivel de, de, de, de bueno de, de yo creo en calidad, calidad de equipo y luego local, me refiero, y eh, luego la capacidad de adaptarnos al mercado local, pues, eso nos juego muy, muy a favor, ¿no? Entonces, y esto a lo mejor conecta con la segundo, el segundo punto. Nosotros teníamos un, eh, fuimos súper lean, no teníamos nada de recursos, fuimos extremadamente casi bootstrap hasta el año 3, vamos a decir. O sea, nosotros tuvimos financiación uno, eh, como unos 18 meses antes de la venta. Antes era, pues, Habías levantado pocos cientos de miles de euros y era todo, pues éramos cuatro gatos en una oficina en Manoteras. Entonces, tuvimos que ser extremadamente eficientes y como, como eh, Scrappy que dicen, ¿no? De, de ir a la pela al céntimo, ser muy, muy, muy creativos en, en cómo adquiríamos de forma más o menos eh, barata, etc. ¿no? Entonces, eso es el contexto. ¿no? Y luego, en, en este caso, en España en concreto, nosotros aplicamos un par de, de cosas que no estaba en el playbook de nuestro competidor fundamental, que era Just Eat. Eh, La más, y, y una fue esto que he comentado de Urban Ninja, que yo creo que nos dio también un pequeño edge, pero la más gorda tuvo que ver, la más grande tuvo que ver con la adquisición de usuarios que nosotros utilizamos eh, la combinación, o sea, nosotros teníamos que generar oferta y demanda. Oferta eran restaurantes, demanda eran usuarios compradores, ¿no? Entonces, lo que fuimos es y lo que hicimos es combinar para lado de, de oferta, eh, en lugar de tener un equipo interno que visitaba los restaurantes, como hacía Justit, que era un proceso muy poco escalable, muy pesado, lo que hicimos es construir los procesos para que todo, todo, todo fuera en remoto, 100% remoto, lo, lo cual nos tiramos dos años construyéndolo eh, y era muy eficiente. Y una vez que conseguimos que eso fuera remoto y funcionara bien, lo que hicimos es subcontratar, que es algo que no es nada habitual, en varios call centers distribuidos por España, en lugares donde era el coste, digamos, del personal a lo mejor era más bajo para el lado de captación de restaurantes. Y eso nos permitía crecer a mucha velocidad, muchísimo más rápido que ellos y ahora doy un dato justo, bueno, el dato fue que, en... recuerdo un dato de mayo 2014 que adquirimos en un mes 500 restaurantes, que era el equivalente a lo que Just Eat había tardado tres años en adquirir. O sea, Justy tardó tres años en adquirir 500 restaurantes, nosotros en mayo de 2014 adquirimos 500 restaurantes. Esta agresividad, evidentemente, y esto es salirse del playbook, pues ellos no lo podían hacer en el equipo local. Lo podrían haber hecho los fundadores en Londres, pero claro, España no era tanto la prioridad. ¿no? Eso les da del supply. Luego, desde el lado de la demanda, otra cosa que hicimos bastante muy agresiva y fue un poco, provee error, provee error, probar error, es utilizar la televisión como medio de adquisición. Pero funcionando a performance. ¿no? Normalmente la televisión se utiliza mucho como método de, de construcción de marca, como más sin medir el impacto a corto plazo. Y nosotros lo que hicimos fue crear un sistema en el que éramos capaces de matchear creatividades eh, en el tiempo, eh, tal creatividad, tal anuncio, en tal cadena, eh, en tal momento del tiempo, con lo que ocurría en nuestras webs en la web y en las apps a tiempo real. Y eso nos permitía, cre creamos un modelo econométrico que nos permitía optimizar de forma, eh, de forma bastante eh, potente el ROI de cada euro invertido en televisión. Entonces, una vez que teníamos lanzado, por un lado, la captación de, de oferta ultra escalable porque estaba, nosotros al mes podíamos decir, oye, ¿cuántos queremos captar este mes? 100 ¿O mil? ¿O 1500 Era ultra escalable. Y por otro lado teníamos un método de adquisición de demanda también súper escalable, que era, eh, aparte de los métodos tradicionales, SEO, SEM y todas estas, que ya los, los habíamos utilizado y estábamos bastante saturados, empezamos a utilizar la televisión y era cuestión de ir echando pues, más madera. ¿Cuánto queremos crecer este mes? ¿20%? Pues tanto era más que una cuestión de funding, ¿no? Entonces, llega el momento en el que eh, vemos que esto, este método funciona y hablamos con Mediaset, que es el principal, dado que no había casi Venture Capital en aquel momento, y mucho menos Venture Capital Internacional, y nos pues vamos a levantar de un corporate. Y bueno, vamos a levantar de quien podamos. Y una opción era un corporate. Entonces, hablamos con la gente de Mediaset, y nos oye, nosotros tenemos perfectamente medido cuál es el retorno de la inversión de la televisión, vosotros tenéis capacidad de invertir de, de darnos eso, ese activo, pues es una cuestión de poner un precio a tus anuncios y nosotros ponemos un precio a nuestra empresa y eh, es un deal perfecto para ambas partes, ¿no? Tú me das unos, eh, a una valoración algo más baja, a cambio de que el dinero que tú me das no es líquido, lo tengo que gastar en anuncios y yo te digo que yo voy a crear valor porque tengo esto bien medido, ¿no? Entonces, eh, ellos invierten una ronda que claramente, o sea, era mucho, para aquel momento era un montonazo de dinero, haces una ronda de 5 o 6 millones en verano del 15 y eh, en que mayoritariamente eran ellos invirtiendo y ponemos esta maquinaria a funcionar en verano, de, justo después de verano 2015. De hecho, después de verano, porque justit se, se da cuenta de que estamos haciendo televisión y ellos empiezan a hacer la televisión justo en junio, que es el lugar donde el, momento en, en el que no quieres gastar un euro. De nuevo, fruto de no conocerse el mercado local. Nosotros en junio apagamos la tele, no la tocamos y nos esperamos a 15 de septiembre. Vuelven los niños al cole, vuelve el mal tiempo y cogimos los 6 millones y, y hacemos una inversión gigantesca en televisión a finales de 2014. Y ya dice, ostras, es que el año que viene van a ser la, el doble que nosotros. Y siguen así. Entonces, no les queda la otra opción que, que, que hacer algo. Y... y y la decisión. Entonces ellos se metieron en la compra. Finalmente no nos pudieron comprar porque nos compró otra empresa y terminan comprándola un año después porque eran el comprador natural eh, en España. ¿no? Qué, qué bueno todo esto. Es, es brutal. O sea, porque eh, sobre todo esta parte de la tele me mola mucho, pero yo me acuerdo que cuando compró Yastita sin delantal, venía después de unos años o de un tiempo en el que habían metido mucha pasta en, en Google Ads. O sea, al final, a, había una cierta competencia en el sentido de tengo más capacidad de inversión que tú, saturo el canal porque tú, en el que tú estás captando de forma más directa y llega un punto en el que o tienes mucha pasta, no puedes competir. Entonces, conseguís ¿no? con esto de la tele saliros de, de ahí y, y, y dominar continuamente la relación. Ahí o sea, veo es, continuamente esa, esa búsqueda ¿no? de cómo domino yo este proceso y no dejar que Justit o mi competidor me estrangule porque tiene más capacidad de inversión. Así es. Y luego tienes que ser suficientemente suicida como para invertir más que ellos. Claro. Cuando ellos tenían 300 millones en el banco y nosotros teníamos 5. Eh, Pero bueno, claro. eso es otro tema. Sí, sí. Oye, José, eh, vamos a conectarse parece, con, la, con esta faceta ya actual de pata inversor. ¿Por qué cuando vendes la nevera roja, o sea, hay dos, dos caminos no típicos, que es montar otra cosa? Eh, bueno, hay, hay tres. Uno es me retiro y me voy a, a disfrutar la vida a una playa, casi, casi ningún emprendedor lo hace, será por, por algo. Otro camino es montar otro proyecto y otro camino es montar un, un fondo, ¿no? que es algo habitual. ¿Por, ¿Por qué decides montar un fondo y por qué la visión de Samaipata? El, la, pues, es eh, una pregunta, me lo he, pensado, lo he pensado muchas veces y reflexionado sobre ello. Yo creo que el, la razón de fondo es, tenía claro que quería seguir en el mundo del emprendimiento y de la tecnología. Tenía claro que me apasiona estar en contacto con gente brillante que comparte también una pasión, gente apasionada por lo que hace. Yo, yo es algo que a nivel personal valoro muchísimo y me da igual que sea un emprendedor, que sea un... No sé, o sea, si vas en un, digamos, en un autobús, pues el conductor de autobús y si vas en un taxi, lo que sea, cualquier persona que realmente está apasionada con lo que hace, a mí la verdad es que eso me hace sentir muy bien, eh, lo valoro mucho. Entonces, esto es una característica habitual de los emprendedores, ¿no? normalmente, es que no les da igual lo que hacen en general. Al contrario, están apasionados, lo viven y cuando estás duchándote estás pensando en eso. Entonces, esa pasión es algo que yo valoro mucho. ¿no? Entonces, mundo de, mundo de la tecnología, mundo de emprendimiento, estar en contacto con este tipo de, de personas que, que realmente están apasionadas con lo que hacen. Eh, la, la, entonces, eh, el mundo del venture capital te ofrece esas, esas dos cosas. Perdona, y luego, desde el lado de equipo, estar también trabajando con gente muy brillante que, que tenemos la suerte, pues, en esta industria, pues, podemos trabajar con gente también que de este lado, pues, eh, también yo creo que son gente muy apasionada y, y gente muy brillante con lo que hacen. ¿no? Entonces, esa combinación unido a, a la posibilidad de estar analizando diferentes mercados, industrias, etcétera, etcétera, que te da esa variedad, eh, pues me hizo pensar que este era, un, era algo que, que un mundo en el que me gustaría, al que gustaría dedicarme, ¿no? Entonces, eso une un, hila un poco con la idea de Samaipata. Samaipata lo fundamos semanas después de vender la, ne de la nera roja, de hecho, bueno, eh, hacemos, eh, de hecho, eh, nuestra mejor inversión a la fecha, que es The Port Village, que se vendió hace poco por cerca de 200 millones, eh, fue justo esas semanas después y fue posterior, la, o sea, posterior, eh, paralelo, eh, eh, simultáneo, esa primera inversión en Deport Village y la creación de Sanipata como, como, como firma. ¿no? Entonces, eh, y un poco ligado a esto es cuáles son los valores diferenciales de Sanipata ¿no? y, y qué que creemos que podemos, que la parte diferencial que podemos aportar. Entonces, una, un pilar muy muy importante es, y también, eh, es eh, ser capaces de aportar más valor más allá del capital. Para nosotros es algo que está, es parte de nuestro ADN, porque pensamos que es hacia donde va el mercado, pero sobre todo porque es lo que nos divierte y lo que nos gusta. Eh, también eso es importante. Es decir, desde que empezamos a eh, fundamos a Pata, eh, tenemos claro que como emprendedores, pues esa parte nos. nos la verdad es que nos motiva mucho ¿no? el poder trabajar de la mano de los emprendedores, el poder colaborar, ayudar y tener un impacto. ¿no? Entonces, ese es uno de los pilares fundamentales. Hemos dedicado un montón de recursos a crear una plataforma que se llama The Hive, que trata de, de justamente de esto, de generar impacto en, en las empresas en las que invertimos, más allá del capital, ¿no? vía ayudar con la parte de eh, fundraising, talento, eh, esca escalar en los negocios, desarrollo, eh, digamos, salud mental y, des y desarrollo. El self-development, o se diga Entonces Esta es una de las prácticas fundamentales, prácticas fundamentales. Luego la, la segunda Muy importante Y que hila un poco con, con el origen Y por qué porque, porque empezamos A mi pata es Queríamos ser un fondo dentro del capital Paneuropeo El ecosistema español nos encanta Y creemos que tiene un potencial enorme Y de hecho los últimos seis años ha sido Una locura para bien o sea, que ha crecido mucho y el potencial es enorme, pero creemos que tiene sentido en un mundo cada vez más globalizado, en un mundo, cada, en un mundo de la tecnología que está cada vez más conectado y con, ahora con el COVID y el remote work todavía más, el que como fondo eh, el scope, el alcance sea mm, mucho más que nacional, ¿no? pan-europeo o incluso global. Creemos que tiene muchísimo sentido. No es... Lo fácil, de hecho, mucho más fácil montar un fondo local que pan europeo y hemos tenido que remar el triple, eh, pero creemos que merece la pena y, de, y también porque creemos que podemos aportar mucho más valor a los emprendedores si nuestra red y nuestros recursos y nuestra visión es pan y no local. Entonces, la segunda es el fondo pan europeo. ¿no? Y luego la, la, la, la tercera, eh, que está bueno no es tan diferencial, simplemente es una cuestión de foco, es early stage, hacemos early stage. Eh, a, al menos hasta, hasta ahora es, es donde hemos visto que podemos generar más impacto y, y la última tiene que ver con ser un fondo temático, que hay que hay una algo que hemos cambiado bastante, es empezamos en el mundo de los marketplaces porque era de donde veníamos debimos hacer muy buen marketing al principio porque todo el mundo se ha quedado con esa idea <ríe> entonces ahora vengo de pollo sonado y, y joder, hemos visto un montonazo de personas y, y todavía hay mucha gente que dice oye, pero vosotros hacéis marketplaces y yo, no, no, no <ríe> hacemos, por supuesto, marketplaces, pero Hemos evolucionado muchísimo. Nosotros levantamos un primer fondo de 30 millones, ahora eh, recientemente levantamos uno de 110 y nuestra tesis se ha, se ha, ha, ha cambiado. ¿no? Entonces, si seguimos siendo un fondo temático y queremos ser un fondo temático, creemos que es muy importante, pero el alcance lo hemos ampliado bastante. Al principio era marketplaces, ahora eh, nuestro foco tiene más que ver con efectos de red. Modelos muy escalables en los que pensamos que se pueden generar efectos de red y que, por tanto, el negocio puede ser defendible cuando sea un negocio eh, a escala, ¿no? Que llamamos. Entonces esas son las cuatro características, ¿no? Por un lado, el, este ADN emprendedor que nos permite, que nos, que nos empuja o, o con la ambición de poder aportar más allá de capital. Primero, segundo, enfoque paneuropeo, europeo, eh, tercero, early stage y, y, y cuarto, eh, pues bueno, lo que lo que, eh, lo que acabo de comentar sobre el fondo es tener una tesis muy temática, ¿no? Claro. Sobre esto de los efectos de red, que alguna vez hemos hablado de ellos en el podcast, pero por si alguien nos está escuchando y no los tiene ubicados, ¿qué son los efectos de red y, y cómo los detectas en una compañía cuando estás hablando con ella? ¿No? Porque al final también te digo que muchos emprendedores decimos, no, mi proyecto tiene efectos de red, pero luego, <risa> luego la realidad no, no corrobora ¿no? Que, que eso pase de verdad. Eh, um, es, es, es un tema, yo creo que, que antes de nada hay, es un tema que tiene un punto de subjetividad. Y no es evidente, no es científico y no hay una real academia de los efectos de red. O sea, no existe eso. Eh, por lo tanto, hay una cierta subjetividad y difícil, difícil de, de probar y muchas veces inexistentes en etapas tempranas. Dicho esto, la defini una definición bastante habitual de esto es, es, es un fenómeno por el cual eh, un producto o un servicio incrementa en valor eh, con el uso o con la adquisición de nuevos usuarios. Es decir, eh, Piensa en, me alimento eh, Netflix. Eh, Netflix, cuantos más usuarios tiene, mejores datos tiene para producir un contenido más adaptado y eso debería llevarle a ser capaz de adquirir más usuarios. Yo, por ejemplo, en el caso de Netflix, a lo mejor los efectos de red no son tan fuertes desde mi punto de vista. Pongo ese ejemplo, porque todo el mundo conoce Netflix, pero es un poco la historia, ¿no? eh, la, la idea. Eh, en el caso, a mí uno de los que más me gusta y que ha construido un monopolio alrededor de ello es el negocio de las búsquedas. Bueno, en un negocio de monopolio hasta ahora. Luego ya veremos con este tema de gpt y demás. Pero, bueno, Google ha construido un monopolio en el negocio de las búsquedas fuera de China basado en efectos de red. De hecho, son data network effects, ¿no? Básicamente, cuanto más se usa el buscador, mejores resultados va a generar. Y cuanto más pues, mejores resultados genera, más gente lo usa. Y esto genera un flywheel que hace que un nuevo entrante lo tenga muy complicado. Y siempre que haya defensibilidad, eh, pues, va a haber creación de valor. Bueno, siempre no. Pero para que haya creación de valor a nivel de, de accionista, tiene que haber un cierto nivel de defensibilidad en los márgenes. Si no, lo que ocurre es que acaba en competencia perfecta, el cero es en los márgenes y de, desaparecen las empresas o, al final, o al menos no se crea valor, ¿no? Entonces, nuestra tesis es que en un mercado, en el mundo de las startups, en el mundo de la tecnología, donde cada vez hay más capital, lo, lo, lo, que está, lo que ocurre es cada vez hay más competencia es más fácil montar las startups porque hay un montón de tecnología disponible y hay capital pero crear valor es más complicado porque es a es a defender tus márgenes es más complicado entonces aquí los efectos de red pueden jugar un papel muy importante y, y de ahí que nuestra tesis gire alrededor de los efectos de red Vale, y una, una pregunta alineando justo lo que has dicho antes de definición de efectos de red que en los comienzos puede ser inexistente o muy difícil de identificar alineándolo con que Samaipata invierte en early stage ¿cómo, ¿cómo unís eso? porque me imagino que lo tienes pensado dedicamos mucho tiempo a, pensar, a hablar de esto eh, y discutirlo en el equipo de inversión eh, nosotros efectivamente los efectos de red pueden no estar no, pueden no estar, puede no estar ocurriendo en el momento y de hecho la mayoría de los casos todavía no están ahí porque para que haya efectos de red tiene que haber una cierta escala y, por definición, en el stage no hay escala. Entonces, es una cuestión más de que, de que nos creamos que hay una serie de características en el negocio que hacen que, como parte de su ADN, este tipo de, de, de fenómenos va a ocurrir, por las dinámicas ¿no? eh, eh, que, ocurren en el, que puedan ocurrir en, el, en, en esos negocios. Entonces y hay un montón de tipos de efectos de red, pero nosotros lo que tenemos que creernos es que cuando esa empresa sea mayor, vamos a decir, generará estos efectos. Entonces, y pues esta sería... supuesta creencia eh, está tanto en el mercado como en la propuesta de valor como en los founders. Pregunto, no porque supongo que dices que hay varias opciones, o en qué es lo que más os soléis apoyar. Pues siendo un fondo me imagino que también la visión es muy analítica y el mercado debe de ser muy importante, pero luego entra... Otra carta que es, por ejemplo, el founder, ¿no? Que quizá tiene un network effect, no con la idea, ¿no? Pero puede potenciar mucho su ecosistema y demás. Eh, ¿Os fijáis también en eso o, o lo lleváis más a la parte analítica? Es más la parte de negocio. Y, y, y a veces hay una, hay una, a veces una eh, confusión entre viralidad y efecto de red y, y que no son lo mismo y es importante diferenciar. O sea, como digo, no hay una regla de academia de los efectos de red. Por lo tanto, alguien que quiera utilizar efectos efecto de red como sinónimo de viralidad pues, oye, nadie le va a decir nada, o sea, nadie le va a decir nada, en, no, no sé, no estás haciendo nada erróneo, pero no es lo habitual. O sea, viralidad es que, que eh, hay un efecto por el cual se propaga algo, eh, pues como un virus, de ahí, de ahí viene, es decir, que metas un usuario, te va a traer otro usuario, eso es viralidad, así que puede haber por word of mouth o por lo que sea. Esto es diferente, esto es que el producto vale más si lo usa un nuevo usuario. Es mejor, es más potente, es más algo, ¿no? Es diferente. Son dos cuestiones diferentes. Entonces, muchas veces ambas cosas se, se mezclan y generan confusión. Entonces, nosotros lo que vemos es que esas dinámicas que ocurren dentro de la empresa, dentro del producto, hacen que eh, el, mejor, el producto mejore con el tiempo. Algunos indicadores habituales que a veces sí que se ven en el stage es que la retención, por ejemplo, del producto se cada quedado mejor. Imagínate un producto en el que tiene efectos de red basados en datos Vas adquiriendo datos, el producto va mejorando y, entonces, te aumenta la retención. En el ejemplo de la nevera roja, por ejemplo, es tú metías más usuarios a nivel código postal. Tú metías cinco, cinco restaurantes y traías usuarios, imagínate. Y tenías una conversión y, por tanto, un coste de captación X. Ahora, si en lugar de tener cinco restaurantes tenías 10 restaurantes, la conversión subía del nuevo usuario. Por tanto, el producto era mejor y tenías, un, tenías menos, coste, menos coste de captación. Entonces, te costaba menos captar usuarios. Y nosotros veíamos que eso ocurría hasta un nivel de restaurantes X, que en nuestro caso era 40, que ibas metiendo más restaurantes en un determinado código postal, y por tanto, la conversión de las visitas iba subiendo hasta 40. Y luego veíamos que a partir de 40 ese, ese efecto ya no sucedía de forma tan fuerte. ¿no? Entonces, ese es el concepto de liquidez que sí, y ese es el tipo de cosas que miramos nosotros. Es si tú estás saturando un nodo, y ves que a nivel código postal se están generando esos efectos de red, puedes asumir que cuando hagas esto a nivel global, o a nivel local, o a nivel en otros nodos, eso va a seguir ocurriendo y va a generar esa densidad. Luego esto puede haber efectos de, de red como el que he mencionado, que es más local, o, si quieres, eh, los que son suelen ser más potentes y escalables, que son efectos de red globales, por ejemplo, Airbnb, sucede lo mismo, lo que pasa que a lo bestia, porque ya no es un código postal, tienes que tener un montón de supply en Estados Unidos, para que cuando la gente que viene de España, Estados Unidos, vaya a ir amiga, anda, qué propiedad más interesante. Y es el mismo concepto, pero a nivel global, que por cierto suele ser más potente y más valioso. ¿no? Pero hay mucha ciencia alrededor de esto eh, y hay mucha teoría y mucha, mucho análisis. ¿no? Y eso es un poco a lo que nos dedicamos parte de nuestro, de nuestro proceso de inversión. Qué chulo. A mí hay un ejemplo que me gusta mucho porque lo viví yo de, de pequeño, que es el teléfono. O sea, yo, yo mi familia es de una aldea de Galicia y, y cuando yo era pequeño recuerdo que había un, un, un teléfono a un kilómetro de casa y cuando llegaron los teléfonos y los instalaron en las casas cambia la película porque de repente el teléfono tiene más valor porque puedo llamar a mi, a mi tía. O sea, me refiero cuando, cuando no había teléfono en una casa la línea de teléfono tiene menos valor para ti porque no puedes llamar a todo el mundo, ¿no? El poco lo está diciendo José que cuanto Cuanta más gente está utilizando ese sistema, más valor tiene porque tú puedes llamar a más gente, ¿no? O el email en su día. Yo también me acuerdo de haber tenido un email cuando na nadie de mis conocidos tenía una cuenta de correo. No te servía para Exacto. nada. Decías, eh, Exacto. Pues... De hecho, ese ejemplo que has puesto es súper interesante. Es el que se suele utilizar para lo que llaman la eh, mail café slow, que es que el, el, eh, el que mide el valor de una red y lo mide como el número de, en este caso, teléfonos o componentes elevado al cuadrado. Eh, entonces, esto te dice, oye, pues eh, que hay una progresión exponencial, ¿no? Y ese es un tipo de efectos de red, ¿no? Pero a veces hay otros efectos de red que son todavía más potentes que en lugar de ser eh, elevado al cuadrado es elevado a la m. Es decir, yo tengo, eh, eh, eh, pues eso, si, es elevado, si son 10, pues elevado a 10, ¿no? Que es muchísimo más agresivo. Entonces, algunos son lineales, otros son exponenciales, otros son asintóticos. Eh, pensemos en el efecto de... ...de lo que hablaba yo de la nevera roja... ...que es el problema de los efectos de red locales... ...en el que cuando llegas a 40 restaurantes... ...se genera sí. asintota... ...y ya no te está generando más valor... ...eso es un problema a nivel de defensibilidad... ...que es lo que ocurre, lo que ocurre con el modelo de, de... los coches, de Uber, etcétera... Uber. ...que tienes esa defensibilidad local... ...pero en el momento que ya tu ETA... Que ya ...el tiempo que tarda en llegar el taxi... ...es ya tres minutos... ...ya es asintótico... ...ya a ti te da igual que sean tres que sean dos ...por lo tanto... Eh, el, el modelo es menos defendible, ¿no? Y, y ahí es ese tipo de cosas que, que son muy importantes, entender, ¿no? Porque eso te afecta a la, a la, a la um, capital efficiency y este tipo de cosas. Claro, es, mola, mola mucho. A mí es un tema que me, que me apasiona. Quería tocar otro tema también que tiene que ver un poco con, con vuestro posicionamiento, porque decís en vuestra web, ¿no? We, we back founders who eh, have what it takes, ¿no? Como, como apoyamos los, los emprendedores que tienen lo que, lo que hay que tener. José, ¿qué es lo que hay que tener para emprender? O sea, ¿y en qué te fijas tú cuando hablas con un emprendedor? ¿Qué te gusta ver? Eh, bueno, aquí hay, aquí hay bastantes bastantes eh, cuestiones, ¿no? o Al sea, final, y podemos hablar de. Podríamos hablar de. de. millones de cosas. Eh, eh, por resumir, te diría lo que a lo mejor es menos, menos evidente y que nos gusta mucho en Sammy Pata, ¿no? O sea, por un lado. Tienes eh, el tema de la, de la ambición, que es extremadamente importante para fondos de venture capital, especialmente cuando hay cierto, cierto tamaño de fondo. Nosotros, por ejemplo, ahora estamos invirtiendo en un fondo de 110. ¿no? Entonces, eh, cuanto mayor es el tamaño del fondo, mayores tienen que ser el tamaño de los éxitos. En nuestro caso, tenemos que ir a empresas que lleguen en torno a los mil millones. O sea, deberíamos creernos que cuando hacemos una inversión, potencialmente podría llegar a mil millones. Entonces, claro, hay gente que, pues, directamente eso, dice, oye, ¿para qué? O sea, me vale con que valga 50. O sea, si está de maravilla o 100, ¿no? Entonces, hay un concepto ahí de, de ambición extrema, diría, que tiene que estar ahí. Y eso es un tema muy, muy personal de los, de, los, de los emprendedores, ¿no? Y, y eso es muy importante para nosotros, eh, y una característica fundamental. ¿no? Eh, cada inversor pues, eh, tiene sus tamaños, sus estrategias, etcétera Para nosotros esto es muy importante. La segunda cuestión que a nosotros nos gusta mucho y, y no, no es característica estrictamente necesaria, pero nos gusta mucho es que sean fundadores que han eh, experimentado mm, a nivel personal el que llaman el, el, el, el, el problema que quieren resolver. Eso para nosotros y que tengan un conocimiento. Eh, que, eh, bueno, ahí Peter Thiel, en un, un libro que escribió, hablaba que, que, que, que conozcan un secreto. ¿no? El secreto es que tengan un conocimiento especial, por alguna razón, sobre ese problema que quieran resolver. A nosotros eso nos gusta mucho. Eso no quiere decir que haya fundadores. Más oportunistas que digan, oye, se me ocurre esta idea, que yo no he trabajado nunca en esta industria ni tal, pero he visto esta idea, voy a hacerlo. Bueno, a veces ocurre, a veces funciona, ¿no? Nosotros tenemos una preferencia por por este tipo de inversores de, de, de, de emprendedores. Por ejemplo, hemos invertido en una abogada de, de, de, de Naciones Unidas que ha montado una empresa relacionada con Legal Tech. Pues esto historia que me gusta. Un ingenio industrial que hacía prototipos y ha construido una aplicación para hacer eh, prototyping on demand en Londres y el tío va cinco años haciendo, eh, bueno, sufriendo esos problemas y ha construido un producto. Un, por ejemplo, un doctor, un médico del NHS, que es como la Seguridad Social Española, en, en, en Belfast eh, que tiene, eh, tiene bueno ha, ha montado un SaaS para, para hospitales. ¿no? Este tipo de perfiles eh, nos, nos, nos, nos gusta mucho. ¿no? Eh, y luego, diría eh, a lo mejor como, como características un poco más eh, men menos habituales. Podríamos estar hablando de muchas cosas, ¿no? pero, pero a lo mejor así te suelto esas dos. <risa> Perfecto. Te quería preguntar también al final como fondo, eh, ¿invertís y luego acompañáis? Muchas veces, oye, pues eh, las la startups levantan otra ronda y, y a veces acompañáis. ¿Cuándo decidís que no hay que seguir invirtiendo? Porque imagino es una parte importante, ¿no? También ir sabiendo cuán, cuándo hay que seguir invirtiendo en una startup y cuándo no. Sí, de hecho es una parte fundamental. Nosotros tenemos eh, el más o menos entre un aproximadamente un 60% del fondo lo invertimos en follow ons O sea, nosotros, nuestro ticket inicial es ahora del fondo 2 eh, en el entorno de un millón y medio dos inicial y podemos invertir más de 15 millones por empresa. ¿no? Entonces, cuando eh, invertimos en una empresa, nuestra idea es seguir acompañándolo en el, en el largo plazo. O sea, digamos, acompañándola de, de seguir invirtiendo y luego, por supuesto, somos inversiones pacientes en el sentido de que podemos estar... 7, 8, 10 años, somos un fondo de venture capital de, de, de early stage, por lo tanto, de muy largo plazo, no tenemos ninguna prisa. ¿no? Entonces, como tú bien dices, claro, más de la mitad del, del fondo se va a invertir en esos follow-ons. ¿no? Y ahí se tienen que dar una serie de circunstancias. ¿no? Al final tiene que ver con, con los términos. O sea, por supuesto, el performance de la compañía es nos tenemos que seguir eh, creyendo que... que que puede llegar a esos, a esos eh, mil millones para poder seguir eh, haciendo, eh, bueno, en, eh, invirtiendo capital. Y luego hay una cuestión fundamental y es para nosotros, que es la validación. Es decir, no vale, eh, se, se, crea una, se crea una nueva ronda a lo mejor o hace falta más capital. Para nosotros es importante que nuestra exposición en la compañía vaya de la mano. De la, de la validación Y la maduración de la empresa En las siguientes etapas ¿no? Entonces esto, Normalmente se habla siempre de estas etapas De pre seed, seeds, Swiss A, suite B Entonces, aparte de ser el nombre De las rondas De alguna manera hace alusión también a Niveles de validación En términos de volúmenes Predictibilidad, tipo de equipo Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros en nuestra, en nuestra tesis de inversión, en nuestro modelo de fondo Podemos ir tomando Exposición a una determinada compañía, según se vaya validando eh, eh, las diferentes hipótesis o se sigue, siguen cumpliendo los milestones de, eh, de a lo largo de la vida de la empresa que, que están relacionados como decía, con estos nombres de, de series normalmente, ¿no? Entonces, la, la razón por entonces nosotros invertimos muy, muy pronto, pero con una exposición del fondo relativamente baja, bueno, baja, eso al final es un millón y dos millones, y la idea es ir ganando exposición eh, ya de, de la mano o, sea, o, o a la vez que la, la empresa va eh, validando, digamos, esos maestros. Guay. Una, una pregunta que realmente no tiene nada que ver con esto, pero quiero saber tu opinión. ¿Cómo ves tú la ola de la inteligencia artificial eh, a la hora de emprender ahora mismo? Porque ha, ha habido olas como blockchain, por ejemplo, que quizá ha bajado un poco. Y creo que la de inteligencia artificial es diferente. ¿Tú qué opinas? Eh, a nosotros nos, es un tema que nos interesa mucho. Hemos hecho ya varias inversiones a lo largo de los dos o tres últimos años. Y lo, y lo que ha ocurrido y que nos parece interesante es que ha habido un salto grande eh, en la eh, precisión y capacidades de los, de los, grandes, de los grandes modelos de, de lenguaje, sobre todo. ¿no? Eh, bueno, Tanto la parte de precisión de modelos fundacionales, tanto para la parte de imágenes como para la parte de procesamiento del lenguaje natural. ¿no? Entonces, ha habido un salto. Entonces, ese salto, nosotros como inversores, una de las grandes preguntas que nos hacemos en cada inversión que miramos es ¿hay o no hay lo que llamamos un why now? Básicamente es ¿por qué esto que estás haciendo no lo ha hecho alguien antes? Y normalmente no, la respuesta no es no, porque nosotros somos un equipo mucho mejor que ningún otro equipo en la historia de la humanidad. Normalmente esa... No suele ser la, la respuesta que más comisión nos genera. Tiene más que ver con algo que ha ocurrido en el mercado, en el mundo de la tecnología, etcétera, que hace que ahora tenga algo sentido y antes no. ¿no? Entonces, igual que la App Store, por ejemplo, el nacimiento del iPhone y la App Store fue... O sea, el iPhone, bueno, iPhone y App Store, ¿no? eh, Fue un why now extremadamente poderoso para un montón de empresas tecnológicas y previamente lo fue... Eh, el, la, el nacimiento de internet eh, eso fue otro why now muy potente y anteriormente el, el, el laptop el, el, el pc el personal computer o el mainframe no, Esos son diferentes olas tecnológicas que, que supusieron estos why now extremadamente poderosos que hizo que nuevas empresas tecnológicas se construyeran en, en, en base a eso sobre esas nuevas pl plataformas pensamos que ahora estamos ante una, una situación similar en la que un montón de compañías puedan utilizar esta nueva plataforma para construir productos, ¿no? Eso, eso para nuevas compañías, pero también pensamos que dentro de empresas de nuestro portfolio y otras empresas, esto va a suponer un viento de cola porque van a ser capaces de mejorar su propuesta de valor de forma muy significativa con un coste muy reducido. entonces Vemos eh, oportunidades en, en, en, en ambas cuestiones, ¿no? Por un lado, las empresas de nuestro portfolio, hemos, hecho, hemos invertido ya casi 35 compañías. Muchas de ellas van a poder aprovecharse de esto, igual que muchas empresas que hay ahora mismo en el mercado. Y, por otro lado, ahora hay que ver eh, qué nuevas empresas son, vamos a decir, AI first, y, y dónde se puede generar defensibilidad, que para nosotros es lo más complicado de, de entender. Es, Realmente, en este nuevo tech stack en el que tienes los grandes modelos, modelos fundacionales, luego tienes los, los modelos de segundo nivel y luego tienes la, la, la infraestructura, eh, que estaría, bueno, antes estaría antes, la infraestructura del hardware, luego tienes la, la, todo lo que son la, la, la layer o la, la, la, la capa de, de aplicaciones y, y más la parte de UX y, y de experiencia de usuario y de contacto con el usuario, pues en cuál de esos diferentes capas ¿Se puede construir defensibilidad y tiene sentido montar compañías? Esa es una gran pregunta que para nosotros no es nada obvia a día de hoy. Y por otro lado, ¿en qué industrias y qué casos de uso? ¿no? Entonces, eh, creemos que hay un montón de gente simplemente creando una capa súper fina por encima de un modelo fundacional, que probablemente ese no sea el camino. O sea, directamente montar algo en, por encima de GPT-Chat, eh, si no es suficientemente valioso, pues no, lo que va a hacer es probablemente eso. se, se va a ser tragado por la propia propios modelos fundacionales, pero luego va a haber un montón, hay un montón de cosas que, que sí que van a tener sentido, ¿no? Y ya, ya hay casos, ¿eh? Empresas, por ejemplo, Jasper AI, que es el caso así más claro, sí. ha pasado de construyendo por encima de GPT-3, eh, ha pasado de cero a 100 millones de ARR en, en año y pico. Pues eso ya está ocurriendo, ¿no? Y ahí sí que puede, a lo mejor, sí si que han construido una capa suficientemente, gruesa y defendible, ¿no? Entonces... Eh, esa es un poco la, la donde estamos ahora pensando, ¿no? Nosotros ya te digo, hemos hecho tres inversiones que están relacionadas con esto y estamos buscando para hacer más, ¿no? Toda la parte de generative AI, etcétera, etcétera. ¿no? Oye, muy chulo todo esto. Aparte, tiene, tiene cierta conexión ¿no? con, con los efectos de red. El otro día, me, creo que era en Olin Podcast eh, que, que hablaba ¿no? de, de empresas que, que tenían datos y que, por ejemplo, farma o lo que sea, y que con la IA pues ya puedes construir un, un modelo de IA a partir de, de los datos de tus usuarios que si solo son tuyos, pues ya generas un valor ¿no? y, y conecta con eso de... Muy interesante todo esto que viene. Eh, José, ya para, para ir acabando, te vamos a hacer las últimas preguntas que hacemos un poco siempre, que son muy rapiditas. La primera es, ¿quién, quién, quién es tus referentes a nivel de emprendimiento e inversión, gente a la que tengamos que seguir porque a ti te aporten mucho. <ríe> eh, bueno, te iba a decir, pero lo que pasa es que no lo podéis seguir, eh, mi abuelo, que en paz descanse, <ríe> eh, eh, que realmente me, me ha inspirado, mis, eh, la verdad es que mi, en mi familia tengo varios referentes, eh, y a nivel de, de emprendimiento e inversión, eh, en es, eh, si quiero, la verdad, no tengo, no tengo nadie de, de cabecera eh, en este sentido. Alguien que me venga a, a la cabeza. Eh, no, esa pregunta la dejo pasar. Vale, de todas formas muy bueno lo de tu abuelo porque es verdad que muchas veces los referentes los tenemos en nuestras familias y son, son muy importantes, ¿no? El, el, cómo, el cómo acabamos siendo y cómo acabamos actuando en el mundo viene mucho determinado por de nuestros padres, nuestros abuelos, lo que hemos visto en casa y, y moldea mucho más de lo que parece, ¿no? Que eso es interesante también. Eh, y te, también te he preguntado, ¿alguna startup under de radar que, que tú creas que lo va a petar? ¿no? Es decir, alguna startup no tan conocida que por la que tú apuestes. ¿Ya, ¿Ya bien sa, de esa MyPata o bien otra que estés viendo por ahí que te mole? Eh, pues me viene a la cabeza Bibla, que justo estuve ayer comiendo ayer con Carlos Gómez, el fundador, y, y creo que es una empresa que todavía no se conoce mucho y, y que creo que va a dar mucho que hablar. Qué guay. Mola mucho. Carlos es un crack y Bibla mola mucho también, que los hemos tenido por aquí. ¿Y cómo has tenido que crecer a nivel personal para ir adaptándote pues, a las exigencias del guión, ¿no? a los distintos retos a los que te has ido acometiendo tanto como emprendedor como, como inversor? Eh, bueno, es, es, yo eso lo... La verdad es que esa prioridad número uno es el, el tratar de ser un poquitito mejor que el día anterior eh, y ser suficientemente humilde para criticarte a ti mismo en el pasado. Creo que es una cualidad, de hecho, que valoran mucho los emprendedores y, y para mí es estar continuamente haciendo, eh, eh, como se diría, challenge a, a ti mismo y tus decisiones pasadas y tratar de ir sacando aprendizajes y con la idea de, de seguir eh, mejorando. Eh, y esto, al final, yo creo que tiene mucho que ver con estar muy abierto al feedback y ser capaz de rodearte de la gente más brillante que puedas. ¿no? Eso es la... Evidentemente, todos leemos mucho y tal, pero te diría que casi es la, la el principal eh, fuente de, de, de aprendizaje, es, es un tema de actitud y de, y de estar continuamente con esa idea de, de esta persona seguro que puedo aprender algo a pesar incluso que el 80% de esa persona a lo mejor no, no, no lo valoras demasiado siempre puedes aprender algo sobre todo gente que ha, que ha hecho cosas extraordinarias Qué ¿no? eh, bueno, al final eh, también tiene un punto, un punto de gestión de ego no para, para ser capaz de poder estar aprendiendo siempre de, de cualquier persona no 100% eh, y ya para terminar ¿qué, ¿qué hábitos sigues en tu día a día? ¿qué, qué, qué cosas te ayudan ¿no? a, a llevar el día a día? Eh, pues eh, el primer eh, bueno lo, lo más, a mí, lo que más energía, de hecho, me da es estar, es mi familia. De hecho, tengo cinco niñas pequeñas y una mujer maravillosa. Y el poder pasar eh, tiempo con ellas eh, y que eso sea sagrado es, es, es fundamental. Y eso es el pilar fundamental, ¿no? Luego, la familia y los amigos, por supuesto. Y ¿no? luego, si tuviera que decir algo, es lo que todo gira alrededor de la, yo creo, de la salud mental, que es algo que cada vez se está poniendo más de moda, etcétera pero que, que fuera ya del, del, del, del, no sé, decirlo, del password, es um, algo fundamental y, y que todo part, de alguna manera pivota alrededor de esto. ¿no? O sea, al final, yo le doy mucha importancia. O sea, al final, tanto el, el mundo del emprendimiento como de la inversión es una carrera de ultra largo plazo. Y, y yo, de hecho, me gusta mucho la, el, el ultrafondo las carreras de larga distancia, hago dirección de larga distancia, media distancia, etcétera. Y esto es un poco conceptualmente es parecido, pero a, en el, a 5, 10, 15, 20 años vista, ¿no? Entonces, la única forma, y lo hablaba con el emprendedor Pablo de Profiro el, en un evento que hicimos en Barcelona antes de ayer, que estuvo muy bien, era algo de, relacionado con esto. O sea, tú puedes tener picos y valles, todo el mundo va a estar arriba, va a estar abajo. Que al final es una cuestión de aguantar a muy largo plazo. Y muchas veces simplemente el ser capaz de aguantar y no tirar la toalla es lo que te va a dar el éxito. ¿no? Y para eso, la, principal, la cuestión fundamental es la salud mental. Y para la salud mental, yendo a tu punto de los hábitos, en mi caso creo que es extremadamente importante temas relacionados con la alimentación, el sueño, el ejercicio, meditación, todo este tipo de cosas. Porque es, es la, la herramienta más poderosa eh, o coaching, etcétera, para poder aguantar en el largo plazo, porque todos estamos arriba, abajo, el lunes estás mal, el martes estás bien, una semana, un mes, y, y en esos picos y valles, pues mucha gente directamente, como en los coches, rompes el motor, y si rompes el motor estás fuera de la carrera, y si estás fuera de la carrera, se acabó, entonces aquí es una cuestión de seguir en el circuito, seguir dando vueltas, y para eso tienes que cuidar muy bien el motor, y nuestro motor al final es nuestra mente y para eso la salud mental es fundamental y, y, y hay una serie de cuestiones que tienes que cuidar muchísimo y que tienen que ver con esto. ¿no? Total, totalmente de acuerdo y qué, qué buenos consejos y, y, y vamos, todo el mundo a apuntarlo porque es así, cuesta, cuesta mucho. Eh, José, en serio, muchas gracias eh, por este ratito, por estos aprendizajes, eh, hay mucho que aprender a todos los niveles de, de ti y también eres una inspiración, ¿no? porque al final tanto por el éxito como lo estáis haciendo desde Samaipata, pues estás ayudando a que una nueva generación de emprendedores tengan éxito y tengan más, más recursos de los que tirar aquí para, para poder competir de forma global, así que muchísimas gracias. Un placer. Gracias a vosotros por invitarme y la verdad que me lo he pasado me lo he pasado muy bien. Muchas gracias, José, de verdad. Eh, muchos aprendizajes, totalmente. Y una inspiración, como dice Corti. Y a los que nos estáis escuchando, como siempre, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.